Hola, eh, el día de hoy estamos reunidos para un video un poquito especial No es el típico contenido que siempre hago de videojuegos ni nada similar Sino que va a ser una historia, ¿no? Una historia que de hecho es bastante reciente Y la razón por la que la hago son dos La primera, porque me había prometido una meta yo mismo De que tenía que cumplir por lo menos con un video semanal en YouTube y no estaba cumpliendo la cuota si no lo hacía. Así que este pues este va a ser el video de la cuota. Pero obviamente este existe por el problema que voy a comentar a continuación. ¿no? Por la historia que voy a comentar a continuación. Eh, dicho y hecho, no hago este video con ganas de, eh, de tirar hate a nadie. Si lo están viendo porque ya saben más o menos de qué va. Por lo que había publicado en Twitter. No lo hago por ganas de perjudicar a nadie, ¿no? sino que hay otra razón Al final la vamos a comentar Para, para mientras eh, les voy a comentar entonces ¿Cuál es la historia el día de hoy? Mientras estoy jugando el Genshin porque me falta hacer las misiones diarias Así que vamos a hacer las misiones mientras estamos hablando Bueno, todo esto comienza unas cuantas semanas atrás No recuerdo exactamente, tal vez unas dos o tres por ahí la cuestión es que hay está este chico, que yo le voy a amar el señor Mana. Señor Mana, porque me caen las patas Mana. Bueno, la cuestión es que el señor Mana es un creador de contenido, un youtuber, ¿ok? Entonces, eh, él hace un contenido, la verdad es que perfeccionismo al máximo. Son súper buenos videos, la edición que tienen, la calidad que con la que trabaja es impresionante, ¿ok? Entonces, él me contacta porque su canal es más o menos de nicho, ¿no? Había hecho un video que se les hizo súper viral Y la cuestión es que ha ganado muchos suscriptores Ha empezado a hacer videos más enfocados en el tema Desde un juego que se ha hecho muy popular últimamente Entonces, él ha hecho unos cuantos videos Y mira que ha crecido exponencialmente su audiencia Entonces, me contacta a mí, que ya ha hablado de ese juego también Y me dice, oye, Friku. Eh, Te gustaría una cooperación, una colaboración conmigo en el canal Y pues yo miro un poco sus videos, me impresiono por la calidad que tiene Porque aunque la verdad es que tiene tal vez un sexto de la cantidad de suscriptores que yo tengo eh, Un poco, poquitos por así ponerlo, la verdad es que su calidad es impresionante Nada que ver con la cantidad de suscriptores entonces, y como yo siempre digo, nada tiene que ver que tengas pocos suscriptores. Lo importante es que seas consistente y que tu calidad se mantenga. Y vas a terminar mejorando. y ¿Qué mejor forma de mejorar que este con una colaboración no con otro youtuber? Bueno, entonces yo digo, claro que sí, me encantaría colaborar. Porque además de que tiene esa calidad, pues me gusta la forma en que narraba y todo eso. Entonces empezamos, ¿no? A este... Le voy a bajar un poquito el volumen, porque se está muy fuerte en el pero, pero, pero. Entonces, como decía, había una gran cantidad de ideas en las que ahí empezamos a maniobrar de qué es lo que quisiéramos hacer y etc. Y pues, al fin y al cabo, nos quedaron dos videos. La idea era hacer un video eh, de su parte, con su propia edición y demás, que iba a estar en su canal y iba a aparecer en él, hablando, ¿no? Y iba a haber otro video desde otro punto de vista del mismo juego que iba a aparecer en mi canal, que yo iba a editar, ¿sí? Lo normal, entonces cada uno iba a hacer su propia aparición ahí en el canal de otro, y tal, tal, tal, trabajamos el video, pasamos charlando, me dio tiempo de conocerlo, mientras estábamos sacando todas esas ideas, me di cuenta de que él estudiaba artes gráficas, de que trabaja en Fiverr, Fiverr si no la conocen es una página web donde puedes ofrecer tus servicios por un monto, entonces entra en Fiverr de forma de que él editaba videos, ¿no? Entonces ya tiene bastante experiencia en eso. Y pues, ¿para qué decirles? A ver, la calidad la puedo comparar tal vez con, con los menús de Blue Reflection. Sí, este juego al que yo le hice un análisis una vez y yo dije, y todavía lo sigo pensando. está en los primeros lugares en estética del menú, porque es que son calidad óptima. ¿no? Entonces, más o menos así edita él. Todo se me ha muy bien hecho y seguramente que tarda su buen tiempo en hacerlo. Ok, entonces la cuestión es que cada quien hizo su video, ya teníamos todas las frases grabadas. Yo terminé el mío, ¿no? Lo terminé y para sorpresa de él, bastante rápido. Yo tardé como que dos días en hacer un video, menos, porque un día solo lo tardé subiendo. Entonces, y el video duraba como unos 18 minutos el que yo había hecho. Él sorprendió, me dijo, wow, frico, pero qué rápido que haces los videos. ¿Cómo puede ser? Entonces le mostré, ¿no? Lo que había hecho. Y ahí comenzó un poquito el problema. ¿Qué pasa? Bueno, la cuestión es que él me empieza a decir, ¿no? Ya teníamos una relación como que de amistad, no, no, no, no éramos amigos, amigos. Pero como que nos podíamos dar una que otra broma, nos, nos contábamos así alguna que otra cosita en, ese, en esa semana y media que pasamos colaborando porque nos contactamos muy seguido para dar toda idea que teníamos para hacer un video que quedaba muy genial. ¿sí? Los videos para mí que son muy buenos, de los mejores videos que yo he hecho en cuestión de narrativa y eso, y gracias a la ayuda de él, ¿no? a la colaboración que él me hizo. Entonces, este. Pues sí, nos dio tiempo de conocernos un poco. Y pues, como que hábamos una relación. No hay mejores amigos de los super compadres y todo eso. Pero tampoco tan lejano. Entonces, este. Al momento que yo le mostré mi video. Él me dijo. Mm, fíjate, fíjate que tengo unas cuantas quejas y sugerencias con tu video, Fripo. Entonces yo digo: Pues, a ver, adelante, no hay problema. Dime qué pasa. A ver si lo podemos arreglar. Y él me dice, es que la calidad de edición no no me representa mucho a mí. Y me dice él, ¿no? Eh, no me representa mucho a mi trabajo y pues yo creo que puede mejorar mucho más. Y yo le digo, pues fíjate que <ríe> esa es la calidad que yo puedo ofrecer. Es mi capacidad, ¿no? Entonces... Eh, desde ahí yo ya estoy notando Yo digo, bueno, pues sí que tenemos una relación de bastante confianza Porque yo no lo diría, de la forma en la que él me la expresó Yo no se la diría a cualquier persona con la que no tenga mucha relación Porque o bien hubiera reaccionado súper enojado O bien hubiera actuado frío y nunca más volverle a poner interés ¿no? De la forma en la que él me lo dijo Cualquier otra persona creo que hubiera actuado de esa manera pero, este, yo me lo tengo muy relajado. Y digo, ah, pues yo no sabía que estábamos... Yo decía a mí mismo, ¿no? Yo no sabía que teníamos ese tipo de confianza, pero es cierto. La calidad mía, comparada con la de él, soy muy humilde, no es muy buena, es bastante pobre, es cutre, mis herramientas de trabajo son bien malas, mi laptop no aguanta un programa pesado para hacer esto y aquello, así que sin duda alguna no represento una calidad tan buena. Entonces él me dijo, mira, es que, este... Para comenzar, ¿por qué no lo hiciste en 1080? Yo trabajo en 1080, mi contenido se ve mucho mejor. este Que aquí la calidad de edición se me va un poquito baja, los frames no sé qué y aquello. Entonces yo le digo, pues sí, es cierto, pero es que es mi forma de trabajar. Es lo que a mí me da, la capacidad de lo que yo he aprendido, la capacidad de mi hardware. Así que este no sé cómo podamos resolverlo. Y entonces él me dice... Dame para mañana. Te voy a mostrar qué podemos hacer y este, a ver cómo lo mejoramos. Bueno, perfecto. Pasó un día y entonces este, yo me levanto. Eh, nosotros normalmente hablamos por Facebook. Yo le di mi Facebook. Entonces este, al momento que hacíamos la llamada de las grabaciones y demás, nos hacíamos una llamada en Facebook para hacerlo. Entonces este, me llama y me dice, oye frico, ya tengo listo el mockup. De, del video que tú hiciste, ¿no? Una mejora que yo trabajé, entonces yo digo, ah, perfecto, eh, me pasa el enlace, yo lo miro y, ¿qué va? Es una edición 10 veces mejor que la mía, es exactamente el mismo video, pero mejoradísimo, ¿no? ¿no? No era el video completo, eran como tres minutos, ¿no? Del mío, pero con uno, un trabajo de edición genial, eh, a 1080 60 frames por segundo porque hizo regrabación de algunas cosas que yo había puesto yo le digo oye pues qué padre la forma en la que trabajas este qué hacemos entonces te dejo que rehagas mi vídeo eh, para publicarlo y entonces él me dice mira fico te voy a ser honesto eh, este trabajo que yo hago requiere mucho tiempo mi capacidad pues honestamente yo cobro por hacer esto y aquello, entonces este yo lo puedo rehacer, pero te voy a tener que cobrar. Eso le digo, pues um, así cuánto sería el precio. Entonces él me dice un monto y yo, así como él me dijo un poquito fuerte la la cutre calidad que yo tengo. Después de decir el precio, yo le envío un comentario, se lo envié escrito. Ya no estábamos charlando. Y digo, <risa> amigo, oye, pensé que éramos amigos, ¿por qué me estás cobrando tan caro? Se lo digo en forma de, de, de, de broma, ¿no? Yo lo escribí totalmente con ganas de hacer una broma. Y pues, de, instantáneamente, yo miro que su reacción al momento de responderme fue este, como que se sintió ofendido. Eh, es como que, mira este tiempo que yo ocupé. Este es mi trabajo, eh, siempre nos, sobreval nos, eh, nos dicen que por qué cobramos tan caro a los diseñadores, no toman en cuenta lo que aprendemos y bla bla bla, ni a qué he mejorado esto y aquello, me siento un poco desganado de la forma en que lo has dicho y bla bla bla. Entonces yo digo, uff, yo creo que este tipo no entendió que le estaba comentando eso en forma de broma. De pronto que, que si hubiera puesto el Pac-Man, el maldito Pac-Man, me hubiera salvado de todo este problema, ¿sí? Porque parece que hay personas que no entienden que cuando yo escribo, tal vez lo estoy haciendo de broma y, y se lo toman muy en serio. Y, y parece que este lo tomó hasta muy personal. Entonces el señor Mana, este, ya muy avanzado, como que por su enojo, le digo, oye, oye, tranquilo, ¿no? Era una broma, ¿sí? Pero te voy a ser honesto, yo no tengo capacidad de pagarte lo que me estás pidiendo. Y, y es, sinceramente, yo lo decía con toda honestidad, sí, mi situación económica no es la mejor actualmente. YouTube no me paga lo suficiente, por así ponerlo, para estar invirtiendo en un video del canal. Entonces yo le dije de forma humilde y honesta, mira, yo no tengo cómo pagarte por lo que me estás diciendo. Entonces, este y honestamente, si yo ya hice el trabajo de hacer el video completo, yo creo que lo mejor es simplemente ir a como estábamos. Tú terminas de editar tu video, yo ya terminé el mío, lo publicamos a como habíamos programado, y pues todo continúa bien, ¿no? Entonces él me dice, mi calidad de trabajo es esta y a mí no me parece salir en un video que no tenga ni represente mi calidad así de, de honesto y, y de rudo por así ponerlo me lo dijo y entonces pues yo le dije entonces aquí estamos en una en espada en la pared no la situación es esta o publicamos a como yo te lo había dicho o haces tú el video, pero no tengo cómo pagarte, así que honestamente sería de gratis. O, pues hasta aquí queda todo. Entonces, eh, él me responde de forma que me dice, mira, no perdí todo este tiempo editando tu video. Y para que ahora me pongas en una situación... En la que ya no quieres eh, trabajar conmigo simplemente porque no te parece el precio Entonces yo digo, oye, nunca habíamos acordado de que te iba a pagar algo por hacer esto con la colaboración, ni siquiera fui yo el que te contacté, ¿ok? Fuiste tú el de la idea Yo simplemente aporté mi, mis, mis guiones, mis demás para que trabajáramos en conjunto Este es beneficio mutuo, ¿sí? Y para ser honesto, yo tengo un poco más de suscriptores y mi audiencia seguramente va a ayudarte a que mejore tu audiencia. Entonces, él ya la agarró de forma de que yo estaba utilizando eh, mis cantidades de suscriptores para despreciar el, el trabajo que él hacía, para decir que yo ya le estaba pagando con mi cantidad de audiencia y que de alguna forma yo le estaba estafando. Sí, no es esa manera en la que lo escribió Pero lo va a entender clarísimo Que eso es lo que quería entender ¿no? Entonces llegó cierto punto En donde la situación escaló Porque ya me estaba diciendo De que yo le hacía bullying A él Porque tenía menos suscriptores que yo Entonces yo llegué Y en ese momento perdí mi control Perdí mis estribos por un instante Se me subió eso Eso de la fama youtubera yo le lancé una que otra pedrada para que se hiciera sentir mal. Lo hice con todas las ganas de que se hiciera sentir mal, ¿no? Para hacerlo sentir. Oye, la cantidad de suscriptores que tienes y tu contenido será bueno, pero... Es una miseria los que te ven. Algo así, ¿no? Entonces, desde ahí, él... Y bueno, se lo, se lo dije en varias formas que sí se sentían muy ofendidas, ¿no? Yo, yo me pasé un poquito. Admito que me pasé un poquito. Y después él me hizo un testamento enorme. Pero en ese momento yo reaccioné. Me levanté un rato. Me fui a mi refrigerador. Me tomé un Sprite. Me senté de vuelta ya con la cabeza fría. Y me dije, oye, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Te quejabas de que la gente se le sube la popularidad? Y ve la hipocresía que acabas de escribirle al pobre muchacho. Entonces yo este, le dije... Oye, calmémonos, ¿sí? No estamos llegando a nada. Me disculpo por todo lo que dije. Ciertamente estoy fuera de lugar. Este, entonces, este, calmémonos. Pero tienes que admitir que tú tienes en parte culpa para que hayamos llegado a esta situación, porque no podemos resolver nada y ahora hasta me estás cobrando por las cosas que ya no, que hiciste y que no tengo forma de solventarte, ¿no? Entonces. De nuevo le dije, ¿qué hacemos? O dejamos de trabajar, lo dejamos todo hasta aquí, o continuamos a como estábamos. Entonces él, lamentablemente, no se pudo calmar. Parece que le ha atacado a su ego. si sí, lo he este, afectado su orgullo de una forma insalvable. Y entonces él me dijo, básicamente, mira, Fiku. Ya lo que me has dicho, no te voy a creer esa disculpa, si lo dijiste es porque realmente es lo que piensas. Eh, es un bullying de, de creadores de contenido que tengan una cantidad inferior a la tuya de suscriptores. Así que aquí está la cuestión. Si yo voy a hacer público todo lo que me dijiste para que vean la forma en la que tratas a las personas, o me pagas por lo que yo ya he hecho. Sí, porque también me has menospreciado mi trabajo como diseñador. Yo no dejo que las otras personas no este, traten de sacarme mi trabajo de gratis. Solo por unos pinches suscriptores, unas pinches visualizaciones. tuyas. Entonces yo le dije, oye, entonces me estás extorsionando. Porque, a ver, yo no sé, en mi cultura... Cuando alguien te dice que te van a exponer al público por X y Y razón, si no me pagas, es una expresión. ¿okay? Y yo me imagino que lo que él piensa hacer es hacer una captura de las partes que yo dije, que, en las que yo me sobrepasé, que yo mismo dije y admití y me disculpé por sobrepasarme. Lo que él va a hacer es hacer una captura de esas pláticas. Y hacer como que yo simplemente dije eso desde su punto de vista. Y pues... ¿Qué más? Yo le dije, mira... Si llegamos a este punto, honestamente yo ya no quiero seguir. Yo no voy a tratar con un extorsionista. Y discúlpame si no crees que eso es lo que seas. Pero con lo que estás diciendo es lo que me vas a entender. Así que... Yo veo que aquí ya la colaboración ya no va, perdí el tiempo con este video, perdiste tú el tiempo con lo que sea que hayas hecho de tu parte y con lo que me acabas de enviar, lamentablemente no vas a obtener tu video, tu, tu dinero, perdón, así que hasta aquí quedamos. Y él me dice, así te pones de pinche aunque ganes 200 dólares en YouTube mensualmente, yo le digo, oye yo no sé dónde sacas tus datos. Pero por ser, es eso lo que gana en YouTube mensualmente? Es una miseria, son centavos. Así que dejémoslo hasta acá. ¿sí? Cualquier cosa me contactas, pero si es para seguir sobre este tema, hasta el lo de Si sí, Él me envió como cinco mensajes, seis mensajes después, yo no sé. Yo los ignoré, los ignoré totalmente. Pero a los dos, tres días de que pasó eso, eh, nosotros estábamos en el mismo Discord. Yo miro que él pone así, este, unos comentarios bien, bien sarnosos, diciendo, sí, conocía un creador de contenido que me quiso hacer trabajar de gratis, que me quería que, que mi trabajo me lo iba a pagar con suscriptores, con visualizaciones, y como que, hey, mi trabajo vale más que eso, ¿no? que no traten los creadores de contenidos con muchos suscriptores, Venir y tratar así de miserables a los que tienen menos y nos esforzamos bla bla bla bla okay. ustedes sabrán cómo, para, por dónde va la situación ¿no? Entonces yo miré ese comentario y me dije, oye, ¿qué está pasando acá? Entonces terminaba el comentario diciendo, y van a ver que lo voy a exponer un día de estos Para que se arrepienta, para que mire lo miserable que es y que sus suscriptores No le valida para tratar así a otras personas entonces, ya esto va un poquito serio. Fui a ver todo lo que me había mandado de, de comentarios, porque como decía, yo los estaba ignorando por tres días ahí en mi Facebook, ahí está, yo no les puse mente. Y entonces, este, leo que lo que me pone es una amenaza. Y me dice, frico, si tú no me pagas... O resolvemos esto de alguna forma, me haces un video publicitario o algo así para que esto se resuelva. Yo voy a hacer este contenido público, voy a contactar a algunas personas que yo conozco que tienen muchos seguidores, que hacen fanarts, que tienen comunidades y grupos en Facebook grandes. Y pues ahí voy a poner todo lo que me ha pasado, para que te dé vergüenza lo que me dijiste si sí, bla, bla. Entonces, este, yo le respondí, porque él me daba un plazo de tantos días. Faltaban días para ese plazo, entonces yo le respondí. Oye amigo, este, fíjate que hagamos esto. Si tú vas a continuar con esto, yo también, no hay problema. Yo no tengo nada que perder, porque yo no tengo pena. <risas> De, de exponer esta situación yo no soy el malo acá fue un malentendido la forma tal vez en la que en la que entendiste lo que yo expresaba y tal vez y ya viste que yo te pedí disculpas si no las aceptaste y quisiste dar esto más allá entonces, este, lleguemos solo al público yo voy a publicar algo en Twitter, no voy a poner tu nombre ni nada como advertencia, nada más para que veas que yo no tengo ningún problema en que tú publiques algo porque pruebas suficientes de que yo no he hecho ninguna cosa mala y está. Así que este, yo voy a poner algo en Twitter. Y si tú te atreves a publicarlo de forma en que trates de, de maltraversar toda la situación. Y hacerme ver como que yo estoy haciéndole bullying a creadores de contenido menores. Pues aquí tengo yo mis pruebas bien listas. Al momento en que tú publiques yo publico la gente que mire. Que es lo que quiera entender según todo el contexto. No solo tu punto de vista sino el mío. Y pues a ver qué pasa. Entonces el señor Mana se queda este mudo. Simplemente miro que me bloquea. Ya no lo puedo ver. Y de pronto en Twitter me llegan un que otro mensaje privado como este. Donde me da a entenderlo. ¿no? de que eh, ha estado comentándolo, más de alguna que otra persona, todo lo que ha pasado desde su punto de vista de pronto solo en las partes donde le conviene que salga beneficiado el comentario, entonces ¿Qué digo yo? Voy a hacer este video Este video está hecho para contar esta historia Primero para dar a entender de que yo estoy abierto a cualquier colaboración que la gente me quiera... Con la que quiera actuar conmigo no hay problema, yo estoy abierto a todas ellas. Pero siempre y cuando sea una colaboración sana, ¿no? No de que metan de pronto un problema que no existe ni que se sientan ofendidos por cosas que yo no quise tratar de dar a entender. Entonces, este... Estoy abierto a cualquiera. Y segundo, que este video sirve como una contramedida ¿no? un anuncio de que si alguien sale hablando mal de mí ahí nomás yo tengo otro video que puedo publicar donde están las pruebas de todo lo que ha pasado y que cada quien sale, saque sus conclusiones claro, este, cada uno va a ver su punto de vista de la forma en que le conviene, no me crean a mí yo estoy dando mi punto de vista de la forma en que yo lo entendí de la forma en que yo siento que sea si entonces no me crean a mí Tampoco le crean a la persona que voy a hacer el video, ¿no? Sobre este asunto, créanle a las pruebas que voy a dejar. Pruebas que en ningún momento voy a editar, que si tienen más pruebas de que son correctas, yo las puedo dar. Porque la situación es exactamente a como yo lo estoy comentando. Y cada quien puede sacar su perspectiva. Mm. Entonces, este... ¿qué cosas? ¿No? ¿Cómo se llegó a este asunto estando en otra esta situación totalmente, o sea, totalmente amigable? Yo nunca imaginé que fuera una persona así con quien yo estaba tratando, que no pudiéramos tratar de charlar las cosas para que entendíamos bien qué estaba pasando. Fue un malentendido, estoy seguro que sí, o eso es lo que yo quiero creer. ...que fue un malentendido, de que yo no me di a entender bien... Que, ...que la forma en la que yo comenté de pronto no fue la adecuada... ...yo también pude, pude tener la culpa al respecto... ...pero el hecho de que no pudiéramos conversar la situación... ...significa que la otra persona también no estaba interesada en dialogar... ...sino en afectar nada más, ¿sí? Como él miró que afecté su ego, afecté su orgullo... ...él quería afectarme a mí de alguna manera... ...y la manera que encontró fue... Tratar de hacerme ver como la mala persona acá, si sí, yo creo que los dos fallamos, pero tal vez el que falla más es el que no quiere resolver las cosas de forma pacífica y quiere llevar a un tercero, que son nuestras audiencias, que nada tienen que ver, que no deberían de meterse en ninguno de estos problemas, para que de alguna forma uno se mide superior al otro en forma de moral. Moralmente correcto yo soy superior, no, yo no soy moralmente, moralmente superior a nadie Y creo que es una mala medida hacer de este pequeño inconveniente un chisme Que vaya a afectar de alguna manera la forma en que otros ajenos a nosotros nos vean Entonces, ¿pero qué se le va a hacer? ¿No? Recuerdo ese ending que Hideo Kojima puso en Metal Gear 5 Phantom Pain donde la idea era eliminar todas las bombas atómicas para que no existiera ningún riesgo nuclear ni de ningún tipo de guerra, ¿no? en esos momentos de guerras frías. Y aunque yo comparto esa idea, yo veo de vuelta por qué es que cada quien tiene su propia bomba nuclear. Porque en cualquier momento tu enemigo te va a atacar desde la espalda, aunque no lo esperes, aunque piensas que todo está tranquilo, de alguna forma tienes que tener tus propias armas para defenderte. Yo no digo que un video sea una arma ni nada por el estilo. Pero al momento en que quieren afectar mi integridad por algo que yo no quise hacer. Yo creo que es hora de tener algo para soportar que esto no se lleve a más. ¿sí? Entonces yo sé que el muchacho del que hablo me puede que esté viendo todo este video completo. Estoy seguro que lo va a ver. Entonces yo le digo, oye señor hermana, tranquilízate, si quieres hablamos de vuelta, yo sé que la colaboración ya no va, ese video que tengo listo nunca nadie más lo va a ver jamás, no va a, no va a salir de ningún lado, porque ya qué hipócrita sería que en estas situaciones vieran que, que nos lo no llevamos bien en ese video, ¿no? Entonces, este, pero por lo menos para que tengas tranquilidad y paz en tu corazón, que sé sí. yo Para que entiendas que mi objetivo nunca fue dañar el orgullo de nadie Trata de dar las cosas con calma y cuando estés calmado vuelve a hablar conmigo ¿No? Para que resolvamos la cuestión No llevándolo a, a esta información a terceros para que lleguen a comentarme o atacarme de alguna manera no sino de forma adulta. Sí. Y yo estoy dispuesto, por supuesto, yo pedí mis disculpas al momento en que yo me excedí. Yo creo que te has excedido también. Si no puedes ver que te has excedido, pues hay un problema ahí de, de, de, de perspectiva muy grave. Sí, si si no, si no notas que te estás excediendo. Excedi, excediendo con eso de extorsionar a alguien más. Entonces, este, pues, ahí ya no puedo hacer más nada. Y como te digo, si vas a continuar con todo este bodrio, pues, ni modo, yo también tendría que continuar. Cosa que yo no quiero. Mi canal está dirigido a hablar de videojuegos, a disfrutar de los videojuegos, comentar cosas tontas, estupideces, hacer lore videos, análisis y demás. No a hacer un chisme de esos tontos de YouTube. Nada más para ganar visualizaciones. Es molesto ganar visualizaciones de esa manera. Te queda un sabor horrible en la boca, por lo menos a mí. A mí no me gustan las polémicas para llamar la atención. Entonces, este pues esa es la historia de hoy. Una historia muy agridulce. Agria porque perdí eh, una amistad que yo sentía que iba muy bien. Y el respeto, no, yo le, le tengo mucho respeto a este muchacho porque tiene una capacidad de visión violenta, y mis respetos enormes por eso. Y este, pero dulce, dulce, porque ya me di cuenta de que hay formas, supongo, de no dejarme llevar y poder efectuar una conversación con alguien, tal vez aunque yo sienta de que tenemos una buena confianza, no me debería exceder tan rápido. Y pues eso. No todo se aprende, supongo yo. Entonces este. Yo creo que hasta aquí. Yo sé que soy malo jugando el Genshin, pero es que me distraigo mientras hablo. Así que no puedo darle 100 a la hora de jugar. Así que lo siento si miran que hay alguna estupidez en el Genshin de momento. Y este pues. Eso es todo el día de hoy. Ahí me disculpan por el cambio de transmisión. Regular del canal. Ya les prometo. Que si no pasa más esta situación. Vamos a volver con el contenido de siempre. Así que. Eso sería todo. Les pido por favor. Nada de hate. Nada de, de ir a atacar a nadie. Porque crean que es esa persona. No. No ataquen a nadie. No hagan eso. este llévenla con calma. Y pues sigamos jugando. Sigamos disfrutando. Eso es todo por mí, por ahora. Buenas noches.